Hola amigos, hoy tenemos el verbo vivir, to live, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Empecemos. Introducción. Vivir es un verbo regular terminado en ir. El infinitivo es vivir. El participio pasado es vivido. Y el gerundio va a ser viviendo. Ahora tenemos los tiempos del modo indicativo, presente simple, yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís, ellos, ellas, ustedes viven. Continuamos con el pasado simple, yo viví, tú viviste, él, ella, usted vivió, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Imperfecto. Yo vivía, tú vivías, él, ella, usted vivía, nosotros, nosotras vivíamos, vosotros, vosotras vivíais, ellos, ellas, ustedes vivían. El condicional. Yo viviría, tú vivirías, él, ella, usted viviría, nosotros, nosotras viviríamos, vosotros, vosotras viviríais, ellos, ellas, ustedes vivirían. Futuro simple, yo viviré, tú vivirás, él, ella, usted vivirá, nosotros, nosotras viviremos, vosotros, vosotras viviréis, ellos, ellas, ustedes vivirán. Ahora tenemos los tiempos progresivos o continuos, comenzamos con el presente progresivo, yo estoy viviendo, tú estás viviendo, él, ella, usted está viviendo, nosotros, nosotras estamos viviendo, vosotros, vosotras estáis viviendo, ellos, ellas, ustedes están viviendo. Continuamos con el pasado progresivo, yo estuve viviendo, tú estuviste viviendo, él, ella, usted estuvo viviendo, nosotros, nosotras estuvimos viviendo, vosotros, vosotras estuvisteis viviendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron viviendo. Continuamos con el imperfecto progresivo. Yo estaba viviendo, tú estabas viviendo, él, ella, usted estaba viviendo, nosotros, nosotras, estábamos viviendo, vosotros, vosotras, estabais viviendo, ellos, ellas, ustedes, estaban viviendo. Continuamos con el condicional progresivo. Yo estaría viviendo, tú estarías viviendo, él, ella, usted estaría viviendo, nosotros, nosotras estaríamos viviendo, vosotros, vosotras estaríais viviendo, ellos, ellas, ustedes estarían viviendo, luego tenemos el futuro progresivo, yo estaré viviendo, tú estarás viviendo, él, ella, usted, estará viviendo. Nosotros, nosotras, estaremos viviendo. Vosotros, vosotras, estaréis viviendo. Ellos, ellas, ustedes, estarán viviendo. Veamos ahora el futuro con ir a, que es un futuro próximo. Oraciones afirmativas. Yo voy a vivir, tú vas a vivir, él, ella, usted va a vivir. Nosotros, nosotras vamos a vivir. Vosotros, vosotras vais a vivir. Ellos, ellas, ustedes van a vivir. Tenemos el futuro con oraciones negativas. Yo no voy a vivir, tú no vas a vivir, él, ella, usted, no va a vivir, nosotros, nosotras, no vamos a vivir, vosotros, vosotras, no vais a vivir, ellos, ellas, ustedes, no van a vivir. El siguiente tiempo verbal se refiere al pretérito imperfecto del indicativo con ir a oraciones afirmativas yo iba a vivir tú ibas a vivir él ella usted iba a vivir nosotros nosotras íbamos a vivir vosotros vosotras ibais a vivir ellos ellas ustedes iban a vivir con las oraciones negativas vamos a decir yo no iba a vivir, tú no ibas a vivir, él, ella, usted no iba a vivir, nosotros, nosotras no íbamos a vivir, vosotros, vosotras no ibais a vivir, ellos, ellas, ustedes no iban a vivir. Ahora quiero que hablemos acerca de los tiempos compuestos del modo indicativo. Empezamos con el presente perfecto, yo he vivido, tú has vivido, él, ella, usted ha vivido, nosotros, nosotras hemos vivido, vosotros, vosotras habéis vivido, ellos, ellas, ustedes han vivido. Seguimos con el pasado perfecto, yo hube vivido, tú hubiste vivido, él, ella, usted, hubo vivido, nosotros, nosotras, hubimos vivido, vosotros, vosotras, hubisteis vivido, ellos, ellas, ustedes, hubieron vivido. Es importante recordar que este pasado perfecto es un tiempo bastante formal y que poco se usa a nivel oral. Es importante tener en cuenta este detalle. Continuamos con el pluscuamperfecto del modo indicativo. Yo había vivido. Tú habías vivido. Él, ella, usted había vivido. Nosotros, nosotras, habíamos vivido. Vosotros, vosotras, habíais vivido. Ellos, ellas, ustedes habían vivido. Seguimos con el eh, condicional en pasado o decimos past conditional yo habría vivido tú habrías vivido, él, ella usted habría vivido, nosotros, nosotras habríamos vivido, vosotros vosotras habríais vivido, ellos, ellas ustedes habrían vivido y también tenemos un futuro perfecto y vamos a decir, yo habré vivido, tú habrás vivido, él, ella, usted habrá vivido, nosotros, nosotras, habremos vivido, vosotros, vosotras, habréis vivido, ellos, ellas, ustedes habrán vivido. Ahora veamos los imperativos. Oraciones afirmativas vive, vive tú viva, viva usted vivamos, vivamos nosotros o nosotras vivid, vivid vosotros o vosotras y vivan, vivan ustedes para las oraciones negativas nos va a quedar no vivas y vemos que hay un cambio del imperativo afirmativo al negativo vive, no vivas para usted no viva, para nosotros no vivamos, para vosotros no viváis, también hay un cambio en el imperativo afirmativo vivid y no viváis y terminamos con no vivan. Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal.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 Bueno amigos, este es el final de esta presentación dedicada al verbo vivir. Como es mi costumbre, agradezco mucho y valoro el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en un próximo video o una próxima clase. Hasta pronto amigos.